Despacio, despacio. Pero, Pero vos funciona, ¿Recién se mira Recién de subir no. esa bicicleta. No. Ah, oh, atento a los frenos. No tenía eh. para camping. Ya. Yeah. Ah, qué tal. Yeah. No, nah, no me tenéis que terminar esa más. <ríe> Y aquí está tu oh, sé si se te quedó todo. ¿Dónde sigue tu café, café acá? Oh, la snap está atacando a la Polygon No, <ríe> la Polygon está atacando a la snap. No se llevan. No se llevan bien. <ríe> pedalea, tío! pedalea ¡Vamos! Oh, ¡Vamos! Oh, ¡Eso! ¡Ah! Oh, ¡Qué maestro! Buena subida, tío Nano, Es Una verdadera cuna, ¿o? Es una cuna y en la subida no se siente tanto, ¿cachaste? ¿Te gustó más la snap en la subida, nano? Mariana. La que trae maliana? No, no, no. No, no. Cachabón, le gustó más esa. Ahora quiero tu veredicto, chupa más o menos pedaleo? Cómo la sentí? Chupa, Como que ese mismo balanceo hace que la hueá vaya para adelante. La energía va para adelante. A ver las navi. Y esto debería estar más rápido porque tiene un neumático de compuesto más duro atrás. Ah, se siente más estable el pedaler. Uh, ¡Eso! Pío, aquí te cambio. Para probarla al toque. Sí, una cama elástica. Esta cuestión es rara la bicicleta definitivamente. ¿va? Eso mismo que hay flotando en la subida, que no tiene ningún sentido, va a flotando en la baja. Oye tío Nano lo maté con la fatbike La gorda en oferta está haciendo que se arrepienta de todos sus pecados Ajá. ¿Qué pasa Taína? ¿Sí? Este movimiento hace así, perdí, perdí ah, energy, ¿Ah? Le manda un algo Perdí ah. Le manda un ah, Maea Anda a poner la tuya yo la primera vez que viene puse la mía <risas> Nano le da un significado, pío, como que la tira. Viene tú? Oye, Buena, Spider-Man. ¿Cómo le da, señor? ¿Es Spider-Man o no? no? Deadpool. Deadpool. Oye, ¿qué tal ella? Bien, la querés probar? Pero, oye, Mangueala, pégala a las piedras. ¡Oh! ¿Qué pasó? Sí, Uy, está la es que baja, no weón, la dura. es que muy sofá, muy blandita y muy. Hay cachado en la baja cuando le pegáis a varios pencazos y empezáis ta, ta, ta. Ya esa cuestión no te pasa con esa. No <risa> es como loca, que que Es loca. Yo sé que no está ni se te absorbe, todo. Se come todo, pero pedalea ahí y por algún motivo te tira para arriba. un descansito? Ya nos pegamos un vuelito con el ron, entonces. Ay, tú veis con esa weá. Veo con esta gafa. ¿En serio? Estaba en la raja, weón. Ay, lo veía así, mira a ti, weón. Lo veo todo. Voy a volar así la weá. Eh, ore! ir me ir a andar con esa weá allá en medio de los picanos. Allá en los. ¡Sí! ¡Oh! Lo debería wow. llevar. Pero obvio que no lo vayas a llevar, weón. No, yo pensaba eh, llevarlo. ¡Eh, no. ¡Llévalo! Hey. Hey, yeah. <risa> Te volví <vas bien> loco. <risa> Como que me interesé en el tema de nuevo por los drones de carrera porque no tienen asistencia, tenés que volar tú 100%. Y me traje las piezas, empecé a volar y el pacote de un amigo me dice, oye, oh, yo tengo drones, no lo conocía mucho todavía. Oye, tengo drones, quería hacer unas tobas contigo, vamos a echar la talla. Ya, vamos a echar la talla. Y fuimos, hermón, vuela y es seco y quedé loco. Y me armé este, este es el segundo que tengo porque el primero volaba muy re mal. Ya. Así que con este estamos para hacer sí. unas tomas, güey. ¿Cuántos están estos? Esto? ¿Estas no, la, no las tienen todavía? No. no, no si sí, esta, esta bici tampoco todavía no está. Nadie lo ha visto nunca. Sí. Nadie lo ha usado nunca. Es cuático ponerse a hablar de la cuestión porque nadie, nadie la ha probado. No. Nadie cacha lo que estoy hablando. Ah. Entonces, para mí, que ustedes la hayan probado en la raja. Láser, taino, la ha Como lo primero. Ya, cabros, con cuidado. Cuídense que el terreno es bien distinto a la isla. No voy a mi ritmo. El golpe duele. Je, je, Pío. Duro, ¿Escuchaste? Ándate ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? <ríe> <ríe> con cuidado, bueno, en serio. ¿Sí? Atento acá. ¿Sí? Despacio, despacio. <ríe> Pío. Ya hace un para que lo vayas, estúpido. <ríe> ¿Está ahí bien? ¿Sí? Buena corrida te pusiste, bueno. Dale, dejemos que pase. Ah, bueno, tío. La clave para que puedas doblar y no te pase eso. Entra despacio y en la curva tranquilo pero sal con vuelo. Porque si no voy a entrar fuerte, voy a chocar con la curva y te a abajo. Entra despacito, mira. Mira lo despacio que puedo entrar y lo rápido que puedo salir. Pero primero hazlo despacio completo. Acá entro sin apuro. Veo la curva y acá le suelto. Pum. ¿Cachai? Lo mismo todo el rato en estos peraltes, con cuidadito. Con tranquilidad. Eso, despacito. Eh, suave en los frenos. Despacio. Pío. Relájate. Estos cabros están desquiciadísimos. De Sigue pidiéndole freno en la curva la deja ir a lo loco oh. Nano Fat Bike yeah. Oh. Yeah. Wow. Wow. Wow. Te están jugando en contra de los frenos Está muy bruto con los frenos yeah, yeah, yeah. y eso te hace que te pelee la bicicleta <risa> y te desestabilices. Siempre tocado y suavecito el aprete. Bo, bo. Trata de no frenar de golpe, sino que hacer frenar más larga y yeah, más fluido. Más fluido, exacto. Yeah, yeah, yeah. Porque te he visto mucho que de repente se, se ¿Sí? te descontrola la bici y eso es freno. Yeah, yeah, yeah, yeah. Los frenos de a poco nomás. Sí, es acá y hacer presión. Yeah, no yeah, es de yeah. apretarlo así. No es saltarlo y... Claro, sí, es ahí, vaya ahí todo el rato. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y es un rango chiquitito, así que... Dale lo, lo más suavecito que podés. Ya. Bye, Muy con bien. cuidado. Equilibrado mirando para adelante. Tío Cuando dobláis Estáis haciendo esto sí. Le quitáis todo el peso a la rueda delantera sí. Y la diáis la de di la cuenta sí. Esta es la posición en la que uno va bajando Y esta es la posición en la que uno va doblando sí. ah, no tanto. No te echáis hacia atrás, ya, ya, ya. parte por siempre tocar los frenos, sí. para mantener una velocidad constante sí. No es que llegué al peralte y la soltáis, sí. porque la bici al tiro acelera y al tiro se quiere ir para eh, seguir derecho sí. Entonces dale con un poquito más de calma y vais a empezar a, era más fácil de lo que yo pensaba ya. Lo puedo hacer más confiado, lo puedo hacer por ende más rápido, ¿cachai? Sí. Pero a poquitito sí, sí. Oh. Buena pion, van la raja, cabro <risa> <risa> Pedaleo rapanuy de lo más radical. <risa> <risa> <risa> Por aquí, tío. <risa> <risa> <risa> <risa> dale, no, dale. No, no. Se me soltó mi pie. <risa> Se te sale la pata. Oh. Acá hay okay, un salto al final va rebotando, a lo loco. Toma Qué Nano. Bonita. Buena, ¿qué les pareció? Esta la voy a echar al tiro, ten cuidado con los frenos que son mucho más potentes que estos. Es lo único. Como bici la voy a sentir así. Uh. Uh. La gorda en oferta. ¿Cómo hay pío mejor? Pu, wow. oh, Por la izquierda ¡Wow! ¡Oh! ¡Toco, toco, toco, toco! toco uh. <risa> ¿Qué pasó? ¿Le pegaste una piedra con el pedal? No, eh, puse el pie. ¿Pusiste el pie? Sí, que casi se, se me desbaló la Hola. Hola. Uh -huh. Perfecto. Ahí sí la banda. <ríe> <tose> ¿Qué tal? Buena pío, está ahí doblando mucho mejor al final. ¿Cierto? Se veía más suavecito, ¿sí? ¿Cómo rebota estaba. Qué la, no, esta estaba? No está difícil la caguar, hermano. Ah, sí, sí, Esta es la última generación de mountain bike. Tenéis que probarla. Hay que solo tomar decisiones. ¿Qué quieren? Mordor, Mampato, Plazas Altos, todo ya. Que vaya a sentir esa weá, güey. Hola, acabo. Yo venía flotando. ¿Tando? primero. Ah, venía ah. flotando en esta weá. <risa> es, es loca la IC. Se comía los saltos, se comía toda la weá. Ya, señores, aquí estos son saltitos que son todos rellenos. Matu, matu. Matu. ¡Buena cabros! ¡Bicho! ¡Lala! Linda, bici, bueno, ¿no? una Yaya ando no? THComp, ¿Sí? una comp vieja escuela, oh, está preciosa. Los medios links que tiene metido allá abajo se pasó. Los links son como las piezas de aluminio que hacen actuar el shock los peales. que los peales Eso es como... Primera sí. andada. Pobre tus canillos. ¿no? Oh, todavía no los conocen. Pero, <risa> <risa> espero que nunca sí. se topen. A ver, ¿Cuántos sí. años tienen? ¿Tres, ¿Tres, ¿Tres? ¿Tres, yo? Tres, yo tengo 15 Yo tengo 12 Sube 15? corriendo ya. <risa> <Yo tengo> 37, vengo <risa> de <ahí> arriba. <risa> vale. Ya escucharon, ya ¿Ya escucharon ya al tío, tío Nano. Tío ahora. Ah. Ahora. Carlos. No, <risa> ¿no? que te hemos encontrado? Toda la Ahí gente está. que hemos hablado con, dicen es que nunca, nunca, nunca nunca. nunca ah, es que no, no tengo una rutina De repente pop, me voy a hacer de repente nada, de repente estoy editando todo el día Bacán chiquillos, buena onda, bueno, se pasaron Chao, muchas gracias Gracias a ustedes Buena cabro Conociendo, conociendo Con cuidado, pío Cosa buena weón. Buen. Oh, pista, buen. Tremendas pistas, weón. Oh, ah, está para válvula de auto parece. Parece que sí. Sí. Y el de válvula presta, está para la patada, pero funciona. Sí. Está pesado el bombín. Sí. Te ayudo que le cacha la mañana quizás. Los sí, no, bueno. que quieran andar con un poco más cuidado, sin, sin tanto rico, fracturas. Andar en cross country, los más atrevidos se tiran en el duro, ya, y los locos al descenso. Al descenso. ¿Seguro de tener líquido o tratar de bajar pronto? ¿Queréis que te pase el bombión? Mato, sí. tío, mato, mato. Si necesitáis inflar de nuevo, yo lo voy a cambiar y no me va a servir. Así que quédatelo, Ya vale. para que podáis salir. Ya, muchas gracias. Bacán. ¿Tu nombre? Pablo. Pablo, un gustazo, compadre. Realmente. Vale, Pablo. Ojalá que llegue bien a la casa. Gracias, estoy sí, igual Oye, ¿te podría pedir la policón? Sí. Con cuidado, pío. Este pío me da más susto, weón. Buena, conecta ahí. Cuando queráis nano ¿Vas ¿No a querer ir cerrando? Dale, tú. Dale con cuidado. Ir reposando. Buena, compadre. ¿Estáis bien? Sí. Media que te pusiste. <risa> Aquí viene como un cortadito. Nunca me lo había tirado con tan poco vuelo y salí más lejos que cualquier otra vez. ¿Qué les pareció Mordor? Oh. Es bueno en una montaña rusa. Sí, bueno. Toki acá lo pasó la raja. Creo que vamos a empatizar con el tío Nano. ¿Qué <ríe> De adelante. Ah, el nose Manual. Ese sirve en algunas situaciones, no mucho, pero de repente lo necesitáis y si lo tenéis bueno. Ya. Yeah. Pero lo que es elemental, yeah. manual y bunny hop. Bunny esas dos son bacanes. Con eso podía hacer mucho. Oye, ¿cuál era la probabilidad de que el bombín volviese a mi mano, weón? Que el loco pasó de nuevo. Sí, pues, me lo devolví ahí arriba. <risa> Ay, este strap está roto, bol. No lo puedo poner. No lo puedo poner, Pila. Me cayó la mochila encima. Nano no sabe exactamente lo que quiere. Agua. Agua. La cola como que la rueda trasera desaparece. Esa cuestión de que te empieza a pegar el, en los peales con los golpes repetitivos, sí, sí, sí. en esa cuestión pasa muy poco. Se siente mucho menos. Loca, es loca weón. Qué... ¿Y cómo han andado las clases, Pablo? Puta uh, súper bien, weón. Qué rico, weón. Sí, a, buscarle... a pegarse una siestecita. Un gusto como Un gustazo para los que mucho estoy son, Nos vemos. Hasta Suerte raro. cabrón. Un gusto, están súper bien. Estoy exhausto. Nano lo pasó bien hoy día. Lo pasé increíble. Fue un día increíble, todo estaba perfecto. El día estaba perfecto, la temperatura exacta. El camión hostil. Harta subida. Qué <risa> por el la vector. bajada, qué lindo. Vamos a tratar de replicar en la isla parte de ello. Así que Nano, si te gustó, ya que te gustó este video, dale un like. Dale 20.000 likes Va a tener un solo like porque va a ser solamente el de nano ¡Woo! Si tienes algún amigo tuyo en la isla Que le gustaría llevar eh, Alguna idea de estas pistas A Rapa Nui Tienes que decir compártelo ¿Qué? Comparte, Compártelo amigo Dile compártelo Y como dirías suscribirte al canal Si quieres seguir viendo videos de este estilo de Rapa Nui Papa, y se un canal de alemán? Alemán, anda con el video de estilo de rapa, no voy. ¿Y nos vemos ¡Nos vemos en el cerro ¡Nos vemos el cerro. <risa> <risa> no <en>